Segundo, rechazamos toda forma de discriminación, actos racistas entre bolivianos y bolivianos. No nos, nos solidarizamos con nuestros hermanos del interior del país por la violencia ejercida al sector más vulnerable. Culminamos todas las autoridades actuales y futuras autoridades municipales, locales, departamentales y nacionales a trabajar por el desarrollo, progreso e industrialización por la ciudad del Alto. Tras el cabildo realizado en la Ceja del Alto, donde participaron vecinos de los 14 distritos, gremiales, juntas escolares y demás sectores sociales, determinaron defender la democracia que costó luto y dolor al pueblo alteño. Tenemos a todos los bolivianos y bolivianas a defender la democracia construida pacíficamente y respetuosamente. Sin discriminación alguna, respetando el voto de todos los ciudadanos de Bolivia. Además, conminaron a la alcaldesa Soledad Chapetón a cumplir con sus funciones, caso contrario asumirían acciones. Conminamos a la alcaldesa Soledad Chapetón a no utilizar bienes y recursos de la alcaldía para fines de desestabilización en la ciudad del Alto. Cumplir con sus funciones y la ejecución de proyectos comprometidos. Caso contrario, nos reservamos el derecho a tomar acciones de hecho. La defensa de todas las conquistas sociales de este proceso de cambio. Como mujeres del pueblo alteño, vamos a salir en defensa, porque ese es racista. No puede haber. Llamo a la reflexión al señor Camacho, llamo a la reflexión a Carlos de Mesa, que no debe de actuar en ese sentido, porque él tenía oportunidad y ha negado a ser presidente esa oportunidad del año que en octubre negro que ha habido. Pero... Además está la defensa de la democracia sin discriminación, respetando el voto de los bolivianos. Queremos la pacificación, queremos la inmediata solución, no queremos muertos, no queremos heridos, no queremos confrontación entre padres y e hijos, entre hermanos, más al contrario, queremos la pacificación. La ciudad al alto de La Paz. Finalmente, el proceso penal contra promotores del golpe de Estado y racismo contra los responsables Camacho, Mesa, Albarracín y Villena. Procesos penales y cárcel para los promotores del golpe de Estado y el racismo contra los responsables Camacho, Mesa, Albarracín, Villena y otros. Y desde aquí hay que decirles: no vamos a permitir que tomen Plaza Murillo, no vamos a permitir que tomen la Casa del Pueblo, porque el pueblo anteño se va a movilizar a hacer una vigilia y hacer respetar la democracia.